Mis amados hermanos, amigos, buenas noches. Dios les bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra que me da el honor, el privilegio de yo poder salir a compartir con todos aquellos que en esta hora se van a enlazar con la programación del Ministerio Momentos Proféticos TV. Buenas noches, mis amados. Dios le bendiga, rica y poderosa. Estamos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Santo Dios. Disculpe, hermano. Están ahora mismo interrumpiendo. Gracias, Señor. Amén. Disculpe, hermano, que está interrumpiendo para avisarle a la población que tienen que eh, moverse hacia sus lugares porque el toque de queda viene de camino. Buenas noches para todos. Dios les bendiga rica y poderosa mente. Rica y poderosa mente, una bendición para todos aquellos que en esta hora me van a acompañar en esta programación. Como siempre, puede escuchar la orquesta de Coquis, la orquesta de Coquí que me están acompañando en esta programación para yo poder ser instrumento de Dios en las manos del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio, para traer la orientación, el conocimiento de lo que en este momento histórico el Evangelio tiene. Para el mundo entero. Es el evangelio quien tiene la autoridad. Es el evangelio quien tiene el dominio. Quien tiene el control. De el mundo entero. Y cuando digo el mundo entero. Es el mundo entero hermano. aún incluyendo el cuerpo de Cristo. Donde el evangelio es el que va a decidir. ¿Quién en el cuerpo de Cristo se va y quién en el cuerpo de Cristo va a ser vomitado? Buenas noches para todos. Bienvenidos a Utuado. Bienvenidos a Utuado, Bienvenido bienvenidos a nuestro hogar. Estamos transmitiendo directamente desde nuestro hogar con el propósito de ponernos en las manos del Espíritu Santo y hacer posible que el pueblo pueda ver, que el pueblo pueda oír, que el pueblo pueda entender que... Ahora es en el geló profético de Dios. Bienvenidos todos esos hermanitos que se están enlazando con nuestra programación en esta noche. Es, una, es un desfile de corazones y de manitas increíble hermano. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos al pueblo dutuado, a al hogar del Pastor Giba. Aquí estamos para ponernos en las manos del Espíritu Santo y hacer posible que podamos traer la enseñanza que en esta noche el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que por favor, por favor busque su Biblia, repito, busque su Biblia, busque el app y busque papel para que puedan anotar todo lo que en este momento histórico nosotros estamos trayendo para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar al cuerpo de Cristo a entender qué hora es en el geló profético de Dios. Estamos conscientes, amados míos, estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo entero. Sin lugar a dudas, evidencia claramente que Cristo viene y viene ya. Nos humillamos ante la presencia del Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia por tu santo y bello espíritu que está en mi corazón. Padre, por tu evangelio, que lo tengo conmigo para ayudar al pueblo a entender qué hora es. Por favor, ten misericordia de tu siervo. En esta noche glorifícate, tomando el dominio, tomando el control, desde el principio hasta el final. Ahí están esas miles de personas que se están encadenando con nuestra programación te suplicamos que todos y cada uno de ellos puedan ver, puedan oír y puedan entender qué hora es en el reloj profético tuyo, qué hora es en la patria celestial, cuál es el momento histórico que estamos viviendo. A ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando al final de esta programación Tú hayas sido glorificado y este pueblo que me ve y que me escucha sea edificado. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, proclamamos y declaramos que tu Santo y Bello Espíritu toma el dominio, toma el control. Todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo es atado, es declarado inoperante. Y en el nombre de Jesús... Lo he hecho fuera de mi hogar y lo he hecho fuera de los hogares que me están viendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, ponga mucha atención. Ponga mucha, pero que mucha atención. Nosotros estamos ante el emplazamiento de una profecía que está establecida en el Evangelio. Dice que será como los días de Noé. Hermano, no está diciendo cualquier cosa. Hermano, no está diciendo cualquier cosa. Está poniendo en alerta a la población. Será como los días de Noé. Repito, que vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces sigue diciendo el Evangelio. Así será también la venida del Hijo del Hombre a arrebatamiento. Eso significa, eso significa que hay vida o muerte en el ambiente. Repito, que hay vida o muerte en el ambiente. Que en este momento el cuerpo de Cristo, repito, el cuerpo de Cristo porque dice, dice, dice el Evangelio con toda claridad, ojalá fuese frío y frío significa que no me hayas conocido, pero dice pero tú no eres ni frío ni caliente, sino que tú eres tibio y está hablando del cuerpo de Cristo hermano, está hablando del cuerpo de Cristo que en este momento es el que está entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, entre el ajebatamiento y el vómito. Por lo cual, repito, por lo cual, vivo, vivo en este momento sobre la faz de la tierra para ayudar al cuerpo de Cristo a entender qué hora es en el geló profético de Dios. ¿Qué hora es en el celo profético de Dios, para, para, para buscar la manera y alternativa de que el cuerpo de Cristo, la única alternativa que tiene, la única, no hay dos, una sola alternativa, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que haré venir sobre el mundo entero. Amado, perdóneme, pero en este momento histórico, repito, pero en este momento histórico que están evidenciando, que lo están evidenciando, porque fíjese como dice la Escritura, porque fíjese como dice la Escritura, pero acerca de los tiempos, estoy en Primera Testadounidense, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice, perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, a rematamiento. Entonces, la justicia de Dios, el amor de Dios, es tan grande y tan grande, que no quiere sorprender, repito, que no quiere sorprender al cuerpo de Cristo, porque espiritistas santeros, idólatras, no saben ni qué hora es, pero el cuerpo de Cristo, repito, pero el cuerpo de Cristo, le están hablando en un tono que es irreputable lo van a conocer lo van a entender porque dice vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá este es el momento amado este es el momento en que el pueblo tiene que entender con toda claridad qué hora es en la patria celestial. Porque es la patria celestial la que va a tomar posición y decisión del cuerpo de Cristo. ¿Quién va a ser levantado y quién va a ser vomitado? Por favor, iglesia, iglesia, que me ven esta noche, por favor pon mucha atención. Por favor, pon mucha atención, porque estamos en el momento, oiganme, estamos en el momento, se acabaron las campañas evangelísticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es el tiempo de buscar almas inconversas. Repito, no es el tiempo de buscar almas inconversas. Es tiempo, es tiempo de ministrarle al cuerpo de Cristo el que está entre la vida y la muerte entre la salvación y la condenación entre arrebatamiento y vómito por eso este corazón pastor Riva, está atado repito está atado a la escritura que dice muchos procurarán entrar pero no podrán sino que serán vomitados. El problema es, ¿por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron entrar? Si tienen al Padre, si tienen al Hijo, si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no pudieron entrar? Porque les falta la número cuatro. Es el Padre es el Hijo, es el Espíritu Santo y la número cuatro es el Evangelio. El pueblo tiene que entender con toda claridad que en este momento histórico, repito, que en este momento histórico, tú tienes que entender lo siguiente, amados míos, ya, ya es el momento de entender que no me voy porque tengo al Padre, porque tengo al Hijo, porque tengo al Espíritu Santo. Me voy, me voy, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Se llama el Evangelio. Por favor, tú tienes que entender que en este momento histórico, lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a ministrar, ni se oye por ningún lado, ni lo, y no, lo quieren, no lo quieren predicar, no lo quieren enseñar porque le han cogido miedo. Repito, le han cogido miedo a que la iglesia se vacíe. Lo primero que Dios regó conmigo es con una iglesia que se me ha vaciado. Y yo no tengo ningún problema. Repito. Yo no tengo ningún problema, porque yo sé, repito, porque yo sé que viene el momento donde el Espíritu Santo va a colocar las ovejas, los creyentes, en las iglesias, donde lo puedan capacitar en el conocimiento de qué hora es en la patria celestial conforme al Evangelio. Amado, por favor, entiéndalo con toda claridad. Dice el Evangelio que muchos van a procurar entrar. Muchos y muchos son muchos, millones de millones. Van a procurar entrar, pero no van a poder. Ahora, ¿por qué razón no pueden entrar? Repito, ¿por qué razón no pueden entrar? Si tienen al Padre son creyentes en el Padre, son creyentes en el Hijo, son creyentes en la Trinidad de Dios, en el Espíritu Santo. Pero el pueblo tiene que entender que ya, ya, ya, ya, lo que la Trinidad de Dios, escuche, ya lo que la Trinidad de Dios me podía dar, me lo dio. ¿Cómo? ¿Qué? que lo que la Trinidad de Dios me podía dar, me lo dio. Oiga, oiga, el Padre te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y habla con toda claridad que todo creyente en Cristo, todo creyente en Cristo, cuando levantó la mano, cuando levantó la mano, para recibir a Jesucristo como salvador, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. Oiga bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres, ya trabajaron, oiga, oiga, oiga, para colocarte, para colocarte en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, empezar a trabajar con tu vida, repito, y en el cuerpo de Cristo empezar a trabajar con tu vida de tal manera, de tal manera que todas las cosas viejas pasen en el cuerpo de Cristo. Y que todas las cosas sean hechas nuevas en el cuerpo de Cristo. Porque esto no es para Espiritistas. esto no es para santero, para espiritista y para santero es el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario pero para los que ya estamos en el cuerpo de Cristo, para los que ya estamos en el cuerpo de Cristo, le están avisando, repito, le están avisando, por eso es que no puede venir el arrebatamiento, hasta que no venga la emojaja, la hemorragia, la hemorragia de señales, de señales, en este momento histórico, repito, en este momento histórico, que usted me está viendo, repito, que usted está en el cuerpo de Cristo y usted me está viendo y está en el cuerpo de Cristo, ha visto por primera vez la higuera jeverdecer, habla del pueblo de Israel. Comenzaron 450 ,000. ahora hay 9 millones mil seres humanos en la tierra de Israel. <coughs> Perdón. Por primera vez, por primera vez, estamos viendo una peste mundial. Porque las pestes anteriores habían sido pestes regionales, de naciones, de países. Pero ahora no. Ahora es una peste mundial, hermano. Ahora es una peste mundial. De tal manera, de tal manera... Que en este momento que usted me está viendo, que me está oyendo, hay 35 millones, 35 millones de seres humanos contaminados con la peste que en este momento está atacando al planeta Tierra, el coronavirus. Oiga bien, de los cuales un millón, de los cuales un millón, veint, un millón, 20 personas, un millón, un millón 20 personas han muerto, han partido, repito, han partido hacia la vida eterna por el coronavirus, por la peste que en este momento está atacando al planeta Tierra. Estados Unidos, Estados Unidos tiene un total de 7 millones 450 mil personas contaminadas, ¿me está oyendo? Y hasta el momento, 212 mil personas han muerto en Estados Unidos. Y puedo seguir nación por nación, nación por nación, nación por nación, viendo los contaminados y viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo los muertos de cada nación. Amados míos, nosotros tenemos que entender lo siguiente, escúcheme por favor, escúcheme por favor, el cielo está comunicándose claramente, la higuera se verdeció, las pestes están a nivel mundial, y fíjense, pasan los meses, pasan los meses y la peste se va tomando dominio y control, oiga, Sodómigo Moja, hermanos míos, repito, Sodomigo Moja, está floreciendo, floreciendo, hablando de la aprobación de homosexuales y lesbianas, floreciendo a nivel mundial. Tejemotos en diferentes lugares, dice la Escritura. Los engañadores están choretos en el cuerpo de Cristo. El hambre está moviéndose a nivel mundial. Escuche, hermanos míos, nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender lo siguiente. Oiga, tampoco queremos, hermanos míos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos míos,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 ¿Cuántos son cristianos? No se sabe. En Estados Unidos, en Estados Unidos, hay 212.000 muertos. ¿Cuántos son cristianos? No se sabe. Pero nosotros tenemos que entender con toda claridad. Ahora, ahora que me está viendo y me está oyendo, hoy estamos vivos. Mañana podemos amanecer en un ataúd. Yo les recomiendo, yo les recomiendo, que urgentemente, que urgentemente usted se olvide de las religiones y entienda y entienda que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el que tiene vida. Y usted no puede cerrar sus ojos sin confesar con su boca que Jesucristo es su Señor. Por favor, los amigos que me están viendo y aún los hermanos, y aún los hermanos, estamos en un avivamiento de muerte. Repito, estamos en un caos de muerte a nivel mundial. Por eso quiero con toda claridad, en este momento histórico que estamos viviendo, si la muerte te toca, no pienses en religiones. Antes de expirar, por favor, que tu boca diga, Jesucristo, es mi Salvador, su sangre derramada en la cruz me limpia y me perdona de todo pecado. Y te mandan para el paraíso, hermano, y te mandan para el paraíso. Dice, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. O sea, escúcheme por favor, un millón veinte mil personas han muerto a nivel mundial. ¿Cuántos han muerto en Cristo? Por eso estoy en esta noche insistiendo, repito, estoy insistiendo, porque estamos viviendo la experiencia, hermanos míos, que hoy vemos una persona, hoy, hoy, mañana nos da la noticia que murió. Entonces, así está, repito, así está en este momento la humanidad, que hoy nos vemos y mañana no nos volvemos a ver. Porque la muerte está campeando por su respeto porque la muerte está campeando por su respeto. Y de la única manera que podemos, de la única manera que podemos salir en victoria es tener a Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador. El problema, repito, el problema es que ya el cuerpo de Cristo, repito, ya el cuerpo de Cristo ha confesado a Cristo como su salvador. Repito, ha confesado a Cristo como su salvador. El problema es el siguiente, hermanos míos. En este momento histórico, en este momento histórico, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que estamos entre vida y muerte, que estamos entre salvación y condenación, que estamos entre arrebatamiento y vómito. Por eso es que en este momento histórico, ojalá fuese frío, Ojalá puede ser frío, porque hermanos míos, porque el evangelio, porque el evangelio tiene una ministración especial para el pueblo frío, el pueblo que no ha conocido al Señor. El pueblo que no ha conocido al Señor va a tener, va a tener el espacio de los siete años de tribulación. Escúcheme por favor. En esos siete años de tribulación, dice, dice el Evangelio que viene un ángel a predicar el Evangelio. Hermano, que viene un ángel a predicar el Evangelio. No es lo mismo que predique el Evangelio, el pastor Julio Jiva, a que predique el Evangelio un ángel. Naturalmente, ante la presencia de un ángel, ante la presencia de un ángel, pues viene la, la, la confirmación clara de que lo que está diciendo es lo que hay que hacer. Y dice la Escritura, y dice la Escritura, que para el momento de la tribulación, para los siete años de tribulación, los fríos, los fríos, se van a convertir en una cantidad, dice, que no se puede contar. ¿Usted me está entendiendo? O sea, ya... Repito, ya si usted está en el cuerpo de Cristo, esa administración no es para usted. Repito, si usted está en el cuerpo de Cristo, esa administración no es para usted. Esa administración es para los que no han conocido al Señor. Nosotros que ya conocimos al Señor, nosotros que estamos ya en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender con toda claridad que entonces solamente tenemos una oportunidad de ser salvos porque estoy viendo, estoy viendo con toda claridad la hemojagia de señales la higuera rebeldeció, el pueblo de Israel está en su tierra 9 millones 190 mil las pestes las pestes están en el planeta tierra atacando con toda su furia los sodomigos moja está en un momento de avivamiento, repito, está en un aviento, momento de avivamiento, donde todas las naciones le están abriendo las puertas a homosexuales y a lesbianas Oiga, el calentamiento global, las islas están desapareciendo, ¿por qué? Porque los polos se están derritiendo, ¿por qué? Por el calentamiento global, la temperatura del planeta ha subido, los terremotos en diferentes lugares. Así está el planeta Tierra. En terremotos en diferentes lugares. Los engañadores en el cuerpo de Cristo. Repito. Los engañadores en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la señal principal para usted conocer que es un engañador? Que están predicando otro evangelio. <coughs> Perdón. Que están predicando otro evangelio. Oiga, oiga. Y no el Evangelio que está escrito. Y para predicar otro Evangelio, ¿cómo se hace? Se interpreta el que está escrito. Y la interpretación del Evangelio que está escrito no es lo mismo. Repito, no es lo mismo. Porque el Evangelio, oiga, puro como está escrito, es el que tiene la autoridad, la autoridad ahora para saber quién se va a... ¿Y quién va a ser vomitado? Por eso es que en este momento histórico. Hablan con toda claridad. Que hay dos pastores. En el cuerpo de Cristo. Uno. Fiel y prudente. El otro. Hermano. Precisamente. Insensato. ¿Por qué? Porque el fiel y prudente está predicando el evangelio. Como está escrito. El insensato. Está interpretando. Repito. Está interpretando, como dice la Escritura, el Evangelio, por lo cual entonces está llevando su iglesia a la condenación. Nosotros tenemos que entender con toda claridad el hambre atacando al planeta Tierra ahora. No estamos hablando de regiones, o sea, no estamos hablando de África, no estamos hablando de, de naciones pobres. Estamos hablando que el hambre va a atacar al planeta Vieja. Repito, disculpe un momento. Como consecuencia, hermano, como consecuencia, lo del cuerpo de Cristo, Escúchenme, por favor, por favor, lo del cuerpo de Cristo, Escúchenme. Le hemos hablado, le hemos ministrado a los que no han conocido al Señor. Ahora voy a hablar los que ya lo conocieron. Los que están en el cuerpo de Cristo. porque yo tengo que saber perfectamente? porque yo tengo que saber perfectamente que el día del Señor vendrá? Como lo estoy viendo, como lo estoy entendiendo, como se lo estoy enseñando. Escúcheme, porque ahora yo tengo que tomar una posición y una decisión. Yo, no Dios. Repito, yo, no Dios. Tengo que tomar una posición y una decisión. ¿Cuál es la posición? Repito, ¿cuál es la posición y cuál es la decisión que yo tengo que tomar? Primera, te Capítulo 5. Versos 22, 23 y 24. Escuche, por favor. Abteneos de toda especie de mal. Hermano, perdóname. Eso no es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Repito, eso no es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Te están diciendo a ti. Abstente, abstente de toda especie de mal. Te estoy avisando, te estoy avisando qué hora es en el reino de los cielos. Porque tú, yo, porque tú, yo, ahora tenemos que tomar decisión de lo que voy a permitir. Que se quede en mi vida o de lo que voy a estar fuera de mi vida. En este momento histórico, abteneo de toda especie de mal. ¿Quién se va a abstener? Cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. Repito, cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. O pone la emergencia, y pone la emergencia, y pone el parking, se acabó, se acabó. No va a seguir el mal conmigo. ¿Qué mal? El que Adán y Eva, repito, el que Adán y Eva permitieron que se injertara dentro de la imagen y semejanza de Dios. El mal, el mal es el plan satánico. ¿Cómo? El mal es el plan satánico en cada ser humano. Hermano, el mal es el plan satánico en cada ser humano. Escucha ahora, escucha ahora. Sea cristiano o sea, inconverso. ¿Me entendió esa? ¿Me entendió esa? Cuando yo levanté la mano para recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, escuchen por favor, yo recibí el perdón. Repito, yo recibí el perdón. Porque hasta el momento yo había honrado, siguiendo al mal que está en mí. Entonces, ese mal que está en mí, ese mal que está en mí, fue por el que Cristo murió en la cruz del Calvario. Escuche por favor, para yo poder recibir el perdón, el perdón, el perdón, repito, de mis acciones malas que hay en mi vida. Entonces, escuche, por favor, el pueblo tiene que entender, estoy tratando de ir paso a paso, porque tengo que llegar al momento del arrebatamiento. Para llegar al momento del arrebatamiento, hermano, para llegar al momento del arrebatamiento, escúcheme, por favor. Nosotros tenemos que entender con toda claridad que el ajebatamiento a, arrebatamiento a, son los muertos en Cristo. Ajebatamiento a, muertos en Cristo. O sea, que no importa cómo murió, no importa cómo actuó, no importa ¿Qué realizó? que dejó de realizar? Pero si murió en Cristo, recibiendo, recibiendo el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, está en el paraíso su alma. Está en el paraíso su alma. Pero nosotros tenemos que entender con toda claridad, hermano. Escúcheme. Luego... Nosotros los que vivimos, ah, entonces, parte B, parte A, muertos en Cristo, parte B, vivos en Cristo. Los vivos, los vivos, cada cual está a su manera, los vivos cada cual está a su manera, cada cual vive a su manera, cada cual está en la forma en que le han enseñado en su iglesia. Porque los vivos están en el cuerpo de Cristo, en cada congregación. El momento histórico, nos están avisando, nos están avisando, que yo tengo que entender, oiga, oiga, oiga, oiga, abstenero de toda especie de mal. O sea, ¿quién se va a abstener? Escucha por favor, escucha por favor. Es cada miembro del cuerpo de Cristo. Va a poner la emergencia al mal que está en su corazón. ¿Qué es el mal? El programa satánico. Pero pastor, ¿cómo usted atreve de decir un disparate como ese? Si yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Pero estás en pleito. Estás en celo. Estás en envidia. Estás en contienda. Estás en murmuración. Estás en enemistad. Estás en, en amistad con el mundo. Hermano, estás en hopping de Coroza. Eres cristiano, pero no has entendido, no has entendido que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, esa salvación que está reservada no es para muertos en Cristo. Esa salvación que está reservada es para los vivos. Y los vivos y los vivos y los vivos tienen, tienen, tienen lo no es que se quiere. Es que tienen que entrar en la perfecta voluntad de Dios. Oiga, cuando Dios empezó, Abregar con el hombre. Con el hombre contaminado. Repito, porque ya Adán y Eva habían caído en pecado. Y dañaron la fórmula original. La dañaron. ¿Quién? Adán y Eva. La dañaron. Y después, y después que la dañaron. Y después que la dañaron. Después que estaban contaminados con el mal.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 O sea, ¿a quién se le ocurrió, repito, a quién se le ocurrió que Dios viene a buscar pecadores? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Pues se le ocurrió a pastores, a pastoras, a evangelistas, a maestros, a llamados apóstoles y apóstolas. Oiga, que le dicen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ahora, ahora, ahora. No te apures. Tú no te vas por lo que tú hagas. Tú te vas para el cielo por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. La mentira que va a producir, repito, la mentira que va a producir. Escuche, por favor, que muchos procuren entrar, pero no podrán. Por favor, entiende. Yo no estoy hablando mal de nadie. Yo estoy hablando mal de lo que está mal. El pueblo tiene que entender lo siguiente. Amado mío, el pueblo tiene que entender lo siguiente. Llegó el momento histórico, repito, llegó el momento histórico donde al pan se le dice pan y al vino se le llama vino. Por lo cual, repito, por lo cual, el pastor que quiera disimular el pastor que quiera seguir engañando, el pastor que quiera seguir amamantando el pecado en su congregación, hermanos míos, perdóneme, pero se constituye en enemigo de Dios. Por eso, escúcheme, por favor, escúcheme, por favor. ¿Cuándo el cuerpo de Cristo va a empezar a pelear contra el pecado? ¿Contra qué, pastor? Contra el pecado. ¿Qué pecado, pastor? ¿Qué pecado, pastor? El pecado que está reinando en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué está reinando? ¿Y por qué está reinando? Porque hemos sido engañados por pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que dicen al cuerpo de Cristo, no te apures. Porque tú no te vas por lo que tú hagas. Tú te vas por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Mentira. Mil veces mentira. Por eso es que en este momento, hermano, por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender con toda claridad. Presentar, hermano, presentar otro evangelio diferente al que ya está establecido en el evangelio hermanos míos es cuando viene el problema el problema al cuerpo de cristo por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad hermano con toda claridad el cuerpo de cristo o se decide a honrar al evangelio por encima Déjame leérselo porque el pueblo tiene que entender que en este momento nosotros, mire lo que dice, mire lo que dice. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Verso 6 en adelante. Verso 6 en adelante. ¿Qué dice? Estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Y por qué razón se alejaron del que los llamó? Porque está hablando al cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón se ha alejado? Escuche, escuche. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Por la gracia de Cristo para seguir. Para seguir para seguir un evangelio diferente. Lealo. estoy en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10, mire lo que dice. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, como antes hemos dicho, también ahora lo repito si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, maldito, pastor, pastor, pastor, pastor, evangelista, maestro, llamado apóstol, llamado apóstola, no permita que Dios te maldiga, no permita que Dios te maldiga, estás a tiempo, Aquí está el problema: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ahí está el problema. Ve, ahí está el problema: que con la interpretación del Evangelio, que con la interpretación del Evangelio, acomodo a los hombres en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son creyentes en el Padre, porque son creyentes en el Hijo, porque son creyentes en el Espíritu Santo. Y tienen derecho a colocarse en el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos míos, esto es serio. Repito, esto es serio. El pueblo tiene que entender con toda claridad. No, el pueblo tiene que entender con toda claridad, estamos entre vida y muerte, estamos entre salvación y condenación, estamos entre arrebatamiento y vómito, la evidencia es clara, vosotros sabéis perfectamente bien, la higuera rebeldeció, las pestes están atacando al planeta Tierra entero, y Moja quiere conquistar al planeta Tierra, el calentamiento global está en los polos y están las islas desapareciendo. Los engañadores están en el cuerpo de Cristo como choreto. Y el hambre está atacando al planeta Tierra. Todo a la misma vez. Vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber porque yo tengo que saber que el día del Señor vendrá. Porque no me voy a enfrentar a la muerte. Porque no me voy a enfrentar a la muerte. Me voy a enfrentar al ajebatamiento en vivo. En vivo. Y si me voy a enfrentar al ajebatamiento en vivo, entonces comienzan las instrucciones. Comienzan las instrucciones. Oiga, oiga, Absteneros de todas especie de mal pastor pastor pero si no es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario entonces usted está tratando de decirme que otro plan sí señor otro plan ¿cuál por cuanto has guardado por cuanto has honrado por cuanto has obedecido al evangelio como está escrito entonces entonces entonces yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero pueblo pueblo pueblo despierta tú que duermes, los pastores te han dormido los pastores van a provocar pastoras evangelistas maestros llamados apóstol y apóstoles van a provocar la condenación más grande que jamás haya existido, porque el cuerpo de Cristo a nivel mundial, a nivel mundial se compone de millones, de millones, de millones, hermanos míos, y dice la Biblia, dice la Biblia, que solamente unos pocos van a ser levantados, unos pocos van a ser levantados, comparado con, Millones de millones, millones de millones que van a ser vomitados. ¿Y por qué son vomitados? Escúcheme, porque no quisieron entrar en las instrucciones del Evangelio para poder ser levantado vivo. ¿Me está oyendo? Para poder ser levantado vivo. Para poder ser levantado vivo. Para poder ser levantado vivo, no es suficiente haber levantado la mano para recibir a Cristo como Salvador. Ahora, ahora, ahora, ahora, al yo recibir a Cristo como Salvador, recibí el perdón de toda mi vida pasada y recibí el Espíritu Santo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A dirigirte a toda verdad y a toda justicia, oiga, del Evangelio. El pueblo tiene que entender, lo primero, lo primero, lo primero, para yo ser levantado vivo, tengo que empezar a luchar, a pelear contra el mal que está en mí. No, no, no, busque alternativa. Eres cristiano, fuiste perdonado. Perdonado. Pero el mal sigue en ti. Pero el mal sigue en ti. Pero el mal sigue en ti. Tienes al Padre. Tienes al Hijo. Tienes el Espíritu Santo. Pero el mal sigue en ti. Y nosotros tenemos que entender. Instrucciones para rebatamiento vivo. Oiga, oiga, oiga. Abteneos. De toda especie de mal. O sea, cuando Dios ve el cuerpo de Cristo peleando, peleando contra el mal que está en él. Oiga, porque el problema es el siguiente. Estamos descansando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Y ahora no es así. Repito, ahora no es así, ahora es, escúcheme por favor, escúcheme lo que voy a decir, otra salvación, otra salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, escucha ahora, escucha ahora, escucha ahora, esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero no la coge el Hijo. Ay Dios mío, usted tiene cuatro pensamientos. Bueno, el problema es que mis pensamientos armonizan con lo que está escrito en el Evangelio. El pensamiento de tu pastor armoniza, armoniza con la salvación para los muertos. Repito, los muertos es por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Los vivos, los vivos, es por mi obra. Tengo que leérselo para que no, porque eso suena, eso suena duro, duro, duro, duro. Se, se lo voy a leer. Oiga, escuche por favor. Porque el Hijo del Hombre, estamos en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Perdóneme, hermano, el pueblo tiene que entender, repito, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Escuche, escuche, escuche, ajebatamiento en vivo, no es solamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario es solamente para cubrir a los muertos en Cristo. Ajebatamiento en vivo, repito, arrebatamiento en vivo es por lo que yo tengo que hacer. Si lo que yo tengo que hacer no aparece en escena, hermanos míos, perdóname, no hay ajebatamiento en vivo, sino que hay vómito del cuerpo de Cristo, porque no quieren saber jamás de ti. Esa es otra enseñanza, repito, esa es otra enseñanza que estamos tratando de que el pueblo entienda, porque están diciendo que los que se quedan tienen una segunda oportunidad, tienen una segunda oportunidad en la gran tribulación. Amado mío, es un vómito, es un desecho, repito, por cuanto, por cuanto, por cuanto honraste el mal, por cuanto honraste el mal que había en ti, el mal te llevó al vómito, por cuanto, por cuanto peleaste contra el mal que había en ti, al pelear contra el mal, escúchame, al pelear contra el mal, entonces la justicia de Dios ve en el cuerpo de Cristo peleando contra el mal. Entonces todo el que pelee contra el mal, todo el que pelee contra el mal, ¿de qué mal hablamos? ¿De qué mal hablamos? Todo lo que está contrario a lo que está escrito en el Evangelio. Todos los que no son obedientes al Evangelio todos los que están en el cuerpo de Cristo que no son obedientes al Evangelio. Pues naturalmente, escúcheme por favor, el mismo Evangelio dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, frío, inconverso caliente, hacedor del Evangelio. Frío, inconverso caliente, Hacedor del Evangelio. Por cuanto eres Hacedor del Evangelio, entonces, y nada más que entonces, el que comenzó la buena obra en vuestras vidas, dice, la perfeccionará. Pero el que comenzó la buena obra, repito, el que comenzó la buena obra, ya, ya me colocó en el cuerpo de Cristo. Al yo estar en el cuerpo de Cristo, oiga, oiga, estoy protegido por la sangre derramada en la cruz del Calvario, si me enfrento a la muerte, si me enfrento a la muerte, si me enfrento al arrebatamiento en vivo, yo no puedo estar protegido. Oiga bien lo que voy a decir por la sangre de Jesús dejada en la cruz de Calvario, tengo que estar protegido por la obediencia al Evangelio. Por eso dice, por cuanto has obedecido al Evangelio. Nosotros tenemos que entender, yo, yo, yo, yo, Julio Riva, tengo, tengo, que abstenerme de toda especie de mal. Tengo que abstenerme, tengo que abstenerme de toda especie de mal. ¿Y como yo sé dónde está el mal? ¿Y como yo sé cuál es el mal? Pues entonces, escudriñar las escrituras del Evangelio. Porque en las escrituras del Evangelio hallaréis la vida eterna. El pueblo tiene que entender con toda claridad, ahora, ahora y nada más que ahora, lo que está aconteciendo a nivel mundial es un aviso, es un aviso al cuerpo de Cristo, es un aviso al cuerpo de Cristo que está entre la vida y la muerte, entre la salvación y y la condenación escúchame si me ven si me ven si me ven si dios me ve peleando contra el mal que está en mí si me ven peleando contra el mal que está en mí entonces dice el verso 23 ¿Qué dice? Y. Y. O sea, tú tienes que entender lo siguiente. Tú no puedes apoderarte de lo que van a decir. Repito. Tú no te puedes apoderar de lo que van a decir ahora. Si no hiciste lo que está en el verso 22. El verso 22 te ordena. El verso 22 te establece. El verso 22 es el que decide quién va a ser levantado y quién va a ser vomitado. Repito, y no, y no, y no es Dios, y no es Dios, es cada creyente del cuerpo de Cristo. Cada creyente del cuerpo de Cristo va a ser observado por el Padre. Por el Padre. El que comenzó el que comenzó la buena obra fue el Padre. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna. Pero ahora... Ahora, ahora, ahora, ahora. El Padre va a observar. Repito, el Padre va a observar. ¿Quién cualifica para ser levantado vivo? Vivo, vivo, No es lo mismo que muertos en Cristo. No es lo mismo que muertos en Cristo. De tal manera, de tal manera... Que los muertos en Cristo van al paraíso, repito, van al paraíso. Y naturalmente en las bodas del colero se constituyen en los invitados a las bodas del colero. Pero los vivos, pero los vivos, los que van a subir... A la estatura del varón perfecto. ¿Quién los va a subir? ¿Quién los va a subir? El que comenzó la buena obra. El Padre. ¿Y cómo entonces se va a perder tanta gente? Porque, escucha. ¿y por qué se va a perder tanta gente? Porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Y por qué se van a perder tanta gente? Porque ajebatamiento en vivo escúcheme, ajebatamiento en vivo no está solamente la voluntad del padre ajebatamiento en vivo está la voluntad de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo ¿qué quiso? ¿qué quiso ese creyente? si vivir, si vivir para el espíritu o vivir para la carne si vives para la carne, de la carne se hará corrupción. Si vives por el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. <coughs> Disculpe, hermano. El pueblo tiene que entender. Esta, hermano, el pueblo tiene que entender. Que ahora no es Dios el que va a decidir quién se va y quién se queda, quién es levantado y quién es vomitado. Ahora es cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo. El pueblo tiene que entender Aquí es que viene donde dice, Dios no hace acepción de personas. Lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. Sembraste para la carne, de la carne sellarás corrupción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, tiene la misión de darle muerte, muerte a las obras de la carne, dice el Evangelio, si por el Espíritu Santo le damos muerte a las obras de la carne, viviremos. Por eso es que en este momento, escúcheme por favor, escúcheme por favor, cuando el pueblo empieza a abstenerse de toda especie de mal, yo no tengo que ir al centro espiritista, repito, yo no tengo que ir a la idolatría. Para ver el mal. No, no. El mal está entronado en mi corazón porque gracias a Dan y a Eva, repito, gracias a Dan y a Eva, le permitieron a, a Satanás introducir, introducir el plan satánico dentro de cada ser humano. Esto no lo quieren enseñar, esto no lo quieren enseñar ni lo quieren hablar. Como consecuencia, se están haciendo cómplices del mal. Repito, cómplices del mal. Y naturalmente, escúcheme por favor, la hemohagia de condenación que viene de camino, hermano, no tiene comparación. Recuerde esto, será como los días de Noé, que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque ahora para entrar vivo, ahora para entrar vivo, tiene que entrar bajo la protección del Evangelio como está escrito. ¿Por qué bajo la protección? Porque es el Evangelio el que va a empezar a señalar a cada creyente. Que está en el cuerpo de Cristo. Diciendo. ¿Quieres ese en vivo? Brega con ese odio. Brega con ese celo. Brega con esa envidia. Brega con esa contienda. Brega con esa murmuración. Brega con ese pleito. Brega con las enemistades. Brega con la amistad con el mundo. Brega con esa joven decorosa Y sigo por ahí para abajo hermano. Hermano. El cuerpo de Cristo, repito, el cuerpo de Cristo, triste y lamentablemente, ha sido engañado. ¿Quién lo engañó? Pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, con la enseñanza, no es por lo que nosotros hagamos, porque no somos salvos por obra. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Entonces, están, están, están, Poniendo al mismo nivel la salvación de los muertos con la salvación de los vivos. La salvación de los muertos es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nada más. La salvación de los vivos, hermanos míos, es que cada creyente vivo, cada creyente vivo va a subir a la estatura. Del varón perfecto. ¿Quién va a formar ese varón perfecto? ¿Quién va a formar ese varón perfecto? La perfecta ley, repito. La perfecta ley. ¿Y en qué consiste? ¿Y en qué consiste? ¿Y en qué consiste la perfección? ¿Y en qué consiste la perfección? Pues mírelo, mírelo. Oigan, abteneos de toda especie de mal. muy bien. Haces eso. Empiezas a pelear, empiezas a luchar... Empieza a evidenciar que tú te quieres ir vivo. Pues entonces tienes que empezar a pelear contra el mal que está en ti. Repito, el mal que está en ti. Repito, el mal que está en ti. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, hermano. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Que nosotros mismos, que nosotros mismos acariciamos el mal que está en nosotros. Repito. Repito. Porque, porque estábamos eh, eh, eh, programados mentalmente que yo no soy salvo por las obras que yo haga. Que yo soy salvo por las obras que hizo Jesús. Entonces vete con los muertos en Cristo. Pero si te vas con los vivos, pero si te vas, con los vivos vas a entrar en un proceso de descontaminación. En un proceso de santificación en un proceso de perfección. Parezco loco, ¿verdad? Pero esta loquera tiene un lugar donde van a reunirse todos los locos que predican el evangelio. Como está escrito. ¿Sabe dónde es? En el mismo trono. En el mismo trono. Que está sentado. Jesucristo. En esta noche. Ahí mismo van a sentar. A todos los que. Tengan la locura del evangelio. Porque hermanos míos. Escúcheme. Predicar el evangelio como está escrito. Predicar el evangelio como está escrito. Es irse en contra, en contra de lo que está establecido en este mundo y aún en el cuerpo de Cristo para vivir, para desarrollarse conforme a lo que está en el mundo y no conforme a lo que está escrito. Por eso sigue diciendo, si tú te abstienes, si tú te abstienes de toda especie de mal, dice, y, y. O sea, primero abstente de toda especie de mal. Y entonces, y entonces, y entonces oiga bien, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sí. Ya eso no se quiere, ni se quiere hablar, ni se quiere enseñar porque la doctrina, soy salvo por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Amados míos, o te descontamina de que eres salvo por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, o, o entras en el nuevo plan de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo posterior. Miren lo que voy a decir ahora. La salvación... Oigan lo que voy a decir ahora. La salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario. Escuche, es para gente imperfecta. <coughs> Pero Para gente imperfecta, que son perfeccionados por la sangre que fue perfeccionada en la cruz del Calvario. Por eso es que en este momento... Los muertos en Cristo, hermano. Los muertos en Cristo, hermano. Los muertos en Cristo son salvos única y exclusivamente por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y nada más. Pero no así los vivos. Pero no así los vivos. Los vivos, los vivos son salvos por cuanto has guardado, por cuanto has obedecido. Entonces cuando tú guardas y cuando tú obedeces el Evangelio como está escrito, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mi hermano, ahí que está el problema. Repito, ahí que está el problema. El sacrificio de Jesús, escúchame, el sacrificio de Jesús no vino a perfeccionar. El sacrificio de Jesús vino a perdonar. El sacrificio de Jesús vino a ponerme en el cuerpo de Cristo. Repito, a ponerme en el cuerpo de Cristo. Escucha ahora, escucha ahora. Pero en el cuerpo de Cristo yo tengo que introducirme en obediencia al evangelio como está escrito para que entonces... La perfecta ley, la perfecta ley, perfeccione mi vida. Si yo permito, si yo permito que la perfecta ley perfeccione mi vida, Dice entonces, entonces, dice entonces, dice entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no hay espacio, ni para una jota, ni para una tilde de maldad, repito ni una jota, ni una tilde de maldad, es por completo, es por completo, es por completo. Es por completo, y cuando decimos por completo, ¿de qué estamos hablando? Pues sigue diciendo, todo vuestro ser, todo vuestro ser, ¿y qué es todo vuestro ser? Todo lo que soy, ¿de qué fui hecho? ¿y cómo fui hecho? Y dice, y dice con toda claridad, fuiste hechos espíritu, alma y cuerpo. Tres, espíritu, alma y cuerpo. Escucha ahora, nosotros tenemos que entender esto. Repito, nosotros tenemos que entender esto porque a este tema le huyen los pastores y pastoras, evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas como el diablo a la cruz. El problema es el siguiente, hermanos míos. El problema es el siguiente. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Repito, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Que ahora no están buscando muertos en Cristo. Te fuiste con los muertos en Cristo, escucha. Eres un bienaventurado. Eres un bienaventurado. ¿En qué consiste la bienaventuranza? En que eres salvo no por lo que tú hiciste, que eres salvo por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Pero ahora viene la salvación a los vivos. Y la salvación a los vivos, hermano, la salvación a los vivos, entonces entramos en otra salvación. ¿Qué jebolú usted tiene? Yo no tengo ningún jebulú. Eso dices tú. Pero yo no tengo ningún jaúro. Yo estoy muy claro en mi mente y en mi corazón que ahora viene arrebatamiento en vivo. Que somos la generación, que somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento en vivo. Y para, y para y para que puedas tener la certeza y la seguridad. Viene ahora el año 2021. 21, estamos hablando de 3-7. Cuando se hablan de los 3-7, estamos hablando de la perfección. ¿De qué estamos hablando entonces? Que la perfecta ley. El Evangelio va a perfeccionar, va a perfeccionar los que no están de acuerdo, los que no están de acuerdo con el mal que está en ellos. En otras palabras, ahora te dan a ti a escoger, ahora te dan a ti a escoger lo que hasta aquí tú has tenido, no lo has tenido por lo que tú has hecho. Lo has tenido por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora viene ajebatamiento en vivo. Y ajebatamiento en vivo no es no es lo que Dios quiere escoger. Es lo que escogió los seres humanos sobre la paz de la tierra. Escogiste Escogiste darle muerte a las obras de la carne, vivirás. Escogiste vivir en las obras de la carne, morirás. Por eso es que en este momento histórico, hermano, por eso es que en este momento histórico hay un ataque tan terrible contra el pastor Giba. Repito, hay un ataque tan terrible contra el pastor Giba. Porque el pastor Giba está sacando a la luz porque el pastor Giba está sacando a la luz la revelación de la perfecta ley. Hermano, la revelación de la perfecta ley y la perfecta ley, hermano mío, y la perfecta ley, amado mío, y la perfecta ley, amado mío, es donde viene la estatura de perfección al ser humano. No estoy hablando de perdón, no estoy hablando de reconciliación, estoy hablando de perdón, repito, estoy hablando de la perfección, perfección, que el ser humano ahora va a entrar, porque el ser humano hasta aquí, hasta aquí, ha sido perdonado, hasta aquí a ti, hasta aquí. El perdón le ha dado el derecho de entrar al cuerpo de Cristo, hasta aquí, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero ahora viene, repito, pero ahora viene no el perdón, ahora viene la perfección. Y al venir la perfección, y al venir la perfección, repito, y al venir la perfección, ahí no todo el mundo está de acuerdo con Dios. ¿Qué No todo el mundo está de acuerdo con Dios. Ahora se divide el cuerpo de Cristo. ¿Quién es prudente y quién es insensato? Dice, prudente es para aquel que oye, que oye la palabra como está escrita y la obedece. Insensato es aquel que oye la misma palabra, pero no la obedece. La decisión, la papa caliente, está en tus manos. La bola está en tu cancha. Quieres ser levantado vivo. Quieres ser levantado vivo. Entonces, entra en la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postreo. Esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, no es para muertos. Es para los vivos, es para los vivos que están de acuerdo con el Evangelio como está escrito. Al estar de acuerdo con el Evangelio como está escrito, escúcheme, la perfecta ley, repito, la perfecta ley perfecciona al creyente en el Evangelio. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, le sueltan, le sueltan la salvación de los vivos al Evangelio. Se lo leí, se lo leí. ¿Cómo en este momento? El evangelio nos informa que hay pastores, que hay pastoras, evangelistas y maestros, oiga, llamados apóstoles y apóstolas, que van a agradar a los hombres. Para agradar a los hombres, tienen que buscar otro evangelio. Para buscar otro evangelio, cogen el mismo evangelio que está escrito y lo interpretan. Al interpretarlo, al interpretarlo... Acomodaron el Evangelio al hombre. Acomodaron el Evangelio al hombre. Cuando, cuando, escúchame, escúchame, cuando se supone que nosotros, los hombres, no es que el Evangelio se acomoda a los hombres, es que nosotros, los hombres, nos acomodemos al Evangelio. Por favor, entiéndelo. Estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando de no meterte miedo. Estoy, estoy cogiéndolo con calma. Estoy llevándote lentamente. Estoy buscando la manera de ir descontaminando tu mente, tu corazón, que está atado. ¿A qué? A que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Entonces, escúchame por favor, al venir ahora, al venir ahora, la obra de la perfección, choca contigo, porque eso no es lo que te han enseñado, porque eso no es lo que te han enseñado, te han enseñado que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y nada más. Entonces ahora, repito, entonces ahora, la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, no la puedes entender. Porque ya tú estás contaminado. Porque ya tú tienes tu mente atada a la salvación de los muertos en Cristo. Pero este pastor Giva, pero este pastor Giva está tratando de decirte lo que tienes, porque mira lo que estoy diciendo, lo tienes, ¿qué tiene? La salvación por si te muere. pero lo que tienes no te sirve, repito, no te sirve para arrebatamiento en vivo, Diga de mí lo que le dé la gana. Siguen hablando porquería, babocería del pastor Riva. No hay problema. ¿Saben lo que están haciendo? Me están convirtiendo en un bienaventurado. Porque dice, bienaventurado sois cuando hablan de vosotros siendo mentira. Yo soy, repito, yo soy un fiel creyente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Pero ahora, repito, pero ahora, si no me meto en la número cuatro, si no me meto en la número cuatro, pierdo al Padre, pierdo al Hijo y pierdo al Espíritu Santo. Porque voy a ser vomitado. Por favor, Entiéndelo, repito, por favor, entiéndelo, decídete, por favor, decídete, por favor, decídete, por favor, decídete, darle oportunidad al Espíritu Santo que está en ti, que Usándote a ti, el Espíritu Santo que está en ti, usándote a ti, se le pare encima al mal que está en tu corazón. Gracias a Adán y a Eva. Pero vino un segundo Adán. Pero vino un segundo Adán. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Como ser humano, Jesús como ser humano, oiga, Jesús como ser humano, dejó el pecado, dejó al diablo, dejó los demonios, dejó el mal que estaba en él, dejó la tentación, dejó la carne y dejó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que estaba demostrando, demostrando una cosa, una cosa que es que si el ser humano quiere, puede, puede que el mal, que el mal que está en el ser humano no tiene por qué razón dominar, controlar cada ser humano que está en el cuerpo de Cristo. Amado, llegó el momento de rebelarnos contra el mal que está en mí. Por favor, no quiero, repito, no quiero que entiendan que estoy ofendiendo a nadie. Pero si predicar el Evangelio como está escrito te ofende, perdóname, no soy yo el que está mal, eres tú. Conviértete al Evangelio. Por eso fue que el, el Evangelio dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. El pueblo tiene que entender. El pastor Jiva, con la ayuda del Evangelio, está buscando, está buscando, la victoria de todos aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo, que estamos dispuestos a honrar el Evangelio por encima de mi propia deseo carnal. Yo, Julio Riva, yo, Julio Riva, y usted, y usted, tenemos la autoridad de parte de Dios de detener de detener el mal que está en nosotros. Si tú te lo propones, si tú te lo propones, lo vas a lograr. Por favor, entiende, por favor, entiende. El Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, no tiene otro trabajo ahora, sino darle muerte a toda obra de la carne que yo quiero salir de ella, el que comenzó la buena obra, ahora la quiere perfeccionar. Para poder perfeccionarla, tiene que entrar en obediencia a la perfecta ley. Y la perfecta ley hará de ti una nueva criatura, una nueva criatura. Y tendrás el testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas. Nueva. eso no es lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Repito, eso no es lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo sigue agarrado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. El pueblo tiene que entender, ahora viene, ahora viene mi sacrificio. Eso está escrito en el Evangelio. Lo dejamos aquí en esta noche. Que usted tiene que entender con toda claridad. No todo el que dice Señor, Señor va a ser levantado. Pero todo, pero todo el que quiera honrar el Evangelio como está escrito, el Evangelio te garantiza que serás levantado. Así que por favor, iglesia, que me ve y que me escuche. Es el momento, es el momento de tragarnos nuestro orgullo y darle paso, y darle paso al Evangelio como está escrito. Por eso dice, absteneo de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no esperes santidad sin la cual nadie verá al Señor si yo no me hago Obediente al evangelio. Le anunciamos al pueblo que mañana jueves no hay, no hay culto. El culto lo vamos a dar en la funeraria. Utuado, memoria. En esta semana hemos estado en la funeraria... Entejando a tres hermanos, tres hermanos que están íntimamente relacionados con nuestra congregación. Ahora el último que vamos a enterrar, nuestro hermano Samuel, varón esforzado, varón que luchó hasta el último momento con las botas puestas. Pero un infarto masivo, repito, produjo la muerte en su vida. Su amada esposa, sus hijos, sus hermanos, hermanas, estarán mañana jueves en la funeraria Utuado Memoria, en el barrio Salto Arriba, frente a la universidad de Puerto Rico aquí en Utuado así que mañana repito mañana a las 6 de la tarde mañana jueves a las 6 de la tarde mi hermano Armando tú estás viendo el video qué bueno gloria a Dios Dios te bendiga Armando amén amén amén amén vino precisamente a la muerte de su hermano Samuel que mañana va a ser, en la, está en la funeraria, y el viernes se le da cristiana sepultura. Estos el pueblo de la Iglesia de la Roca, el pueblo de la Iglesia de la Roca. Estamos citados para mañana jueves a las seis de la tarde en la funeraria Utuado Memoria donde estuvimos con nuestro hermano Nemoén, recientemente haciendo el culto de precisamente que también murió. El jueves a las seis de la tarde en la funeraria Utuado, Memoria. Así que mañana no hay transmisión del culto, repito, no hay transmisión del culto, hasta el domingo que viene, donde estaremos de nuevo en la iglesia directamente para continuar la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, porque estamos precisamente tratando de que ese día del arrebatamiento, de que ese día del arrebatamiento pueda estar la máxima cantidad posible de cristianos preparados, para ser levantado. Yo le suplico, en el amor del Señor, que usted tenga a bien hacer una cartita, hermano, hacer una cartita, para expresarnos cuán de acuerdo está con lo que aquí estamos enseñando, o cuán de acuerdo Estamos con lo que aquí estamos enseñando, porque precisamente el pueblo tiene que entender que lo que estamos enseñando no es invento mío, ni es interpretación mía. Estamos directo en el Evangelio como está escrito. El pueblo tiene que entender el propósito de esta programación de aquí en adelante es preparar un pueblo para ser levantado vivo. Por favor, por favor, entiendan, entiendan. Yo no estoy bregando con el evangelio para los muertos en Cristo. Yo estoy bregando con el evangelio que va a ser usado para ser levantado a los muertos, a los vivos que estemos en el cuerpo de Cristo. Esos vivos van a subir... A la estatura del varón perfecto, la perfecta ley, una cartita. Estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. Y por favor, si tiene la posibilidad de ayudarnos económicamente, pues ayúdenos. Porque ahora viene la factura, repito, ahora viene la factura de unos 600 dólares que hay que pagar mensual, mensual. De nuestra programación a través de todas las redes, porque esto es una programación mundial. Me están escuchando en el mundo entero. Lo que Dios ponga en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón. Algunos ponen 10, 5, 50, 500, 100, 1000, yo en esto no me meto. Pero Dios sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y hasta aquí Dios no nos ha fallado. Y estoy en el aire por la misericordia de Dios. Yo estuve en el aire, yo estuve en el aire más de 40 años a través de la eh, cadena del milagro. Pero ahora estamos directamente en las redes. Porque en este momento histórico, nosotros tenemos que entender, hay que alcanzar la mayor cantidad de almas posible, de almas que están en el cuerpo de Cristo, pero que no están preparados para ser levantados. Por favor, te lo suplico. Si tienes la posibilidad de escribirnos, haz una cartita y dirígela a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Escucha, por favor. Dirige la cartita a Momentos proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641, y Dios te recompensará. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me concediste de poder ministrar el Evangelio como está escrito. A ti la gloria y a ti la honra, salva a los perdidos, sana a los enfermos que concilia los apartados. Pero sobre todo, abre los ojos del entendimiento al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pues el próximo domingo, porque este jueves estamos en la funeraria, en sepultura de nuestro hermano Samuelito, que ha partido con el Señor. Así que nos quiere volver a ver el próximo domingo, a las 10 de la mañana estaremos continuando con la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.